Tú sabes bien, okay, la vida que soñé mes, contigo cada mes. De, mes, de enero está diciembre. Tú sabes bien, okay, la vida que soñé contigo cada mes, mes. De enero está diciembre. Sé que tú lo sabes bien, sé que tu amor me hace bien. Sé que todo va a estar bien, sin saber no nos espera. La vida me sabe a miel, con esos labios de miel. Tanto tiempo te esperé y de seguir esperando aquí la vida entera. Decirte que te quiero a nuestra manera, a veces enojados y otras más. Como quisiera, es que me tienes loco aunque no lo pareciera. Te quiero así como eres bella, por dentro y por fuera. Antes de ti tuve tantos momentos que sentí que no tenía ganas de reír ni de salir. Pero tú llegaste y te conocí y tuve una razón para seguir. Ya no tengo ese vacío en mí. Gracias a ti puedo decir que me sanas. Pero, si, pero si espero quedarme a platicar y si tú quieres, lo podemos intentar. Te quiero conmigo, algo más que amigos. Solo estoy yo y nadie más. Conocerte me hizo atrever y ser valiente. Contigo quiero ver caer el sol si es que tú quieres Y verte mucho más de 30.000 mil amaneceres Por ti cambió mi mundo Tienes mil superpoderes Pero el más interesante es ser así como tú eres Porque me tienes en tu palma Cada que río contigo me calmas Si no quieres sabes que me desarma Contigo siento que yo puedo dar más Bendito karma Bendito karma. Cerca en el al, alma Viña de damas Una dama. Cerca con ganas Me gusta abrazarte al dormir en la cama Nunca me pero lo acepto, contigo yo siempre conecto Te quiero y te lo prometo, todo resulta perfecto Tú sabes muy bien lo que siento, aunque nunca fue un secreto Estás en todo momento, contigo me siento completo Te quiero sin pero si espero quedarme a platicar Y si tú quieres lo podemos intentar Te quiero conmigo, algo más que amigos Solo estoy tú yo y nadie más Me hizo atrever mi ser valiente Solo pienso en quererte hasta el día de mi muerte Por siempre te vos Sabes bien que que la vida que soñé Contigo cada mes de enero hasta diciembre Tú Sabes bien que la vida que soñé Contigo cada mes de es enero hasta diciembre